Elvis, tenemos otro contacto con una información lamentable, pues una persona perdió la vida, eh, ahogada en la zona donde se encuentra nuestra compañera Iliana Durán, en la provincia María Trinidad Sánchez. Hacemos contacto con ella. Adelante. Así es, muy lamentable la muerte de Riley Núñez Hernández, de 19 años, re oriundo de Matancita, eh, la tarde de este sábado santo, en una playa de esta demarcación. Vamos a hablar con algunos de sus amigos que andaban con este, eh, lo fueron a socorrer eh, en este terrible incidente. Vamos a hablar con los chicos, aquí estamos con uno de ellos. Eh, cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó con tu amigo? Nosotros no estábamos bañando, entonces él me dice a mí, bro, yo tengo frío. Yo le dije, bro, pues sale para afuera, entonces él se sienta en un tronco, nosotros, él y yo cojamos en un globo y cojamos para adentro. Él de repente se para y corre para el agua. Cuando él se zambulle, hay poco rato. yo le digo hay pana mío, loco, pues el chamaquito no sube ni nada. Pues hay otro amiguito mío que está afuera y cuando él sube, él se zambulle. Entonces al zambullí se parece que lo vio. Entonces cuando él lo levantó, yo pensaba que era relajando que estaba. Entonces cuando yo vi que la cosa es verdad, yo me, me, me a pie de, de globo y yo salí para afuera. Entonces cuando nosotros lo sacamos, ya estaba bebido de agua, estaba alto de agua ya. ¿Qué hicieron ustedes después que se dieron cuenta? Bueno, mayormente yo ni sé qué decirte, de verdad. ¿Llamaron a las autoridades? ¿Llegaron rápido? Sí, ellos estaban, bueno, nosotros estábamos cerca de ellos ahí mismo. Entonces porque había una, una tía de un panita de nosotros, entonces nosotros estábamos sacando el agua, porque había bebido mucha agua, a lo que ellos llegaba entonces ahí mismo llegan ellos y después llaman la, la ambulancia. ¿Cómo tú describes cómo era Reilin con ustedes? es Un chamaquito sano, un chamaquito no se mete con nadie. ¿A qué se dedicaba él? Él mayormente no se dedicaba a nada porque es un muchacho enfermo y sufre del corazón. Entonces su papá no, no lo dejaba trabajar, entonces nosotros lo ayudábamos. Nosotros cuando decíamos, no un pancito, nosotros no lo llevábamos porque es un chamaquito sano que no se mete con nadie. ¿En qué playa pasó esto? En la playa de atrás de, de la marina, pegada de la brava ahí. Gracias. De nada. Bueno, lamentamos mucho este hecho tan lamentable. Un joven, como él dice, eh, recordado de una manera muy cariñosa por sus amigos. Intentamos hablar con su padre, pero ya entendemos, el padre lo tiene sedado en emergencia. No puede creer esta terrible noticia. Eso es todo lo que tengo hasta el momento desde aquí, el hospital Doctor Antonio Yapor, en Nagua. Yo retorno con ustedes al estudio. Muchas gracias, muy lamentable esta información ocurrida en la zona de la provincia María Trinidad sánchez en agua la muerte de un joven eh, pues eh, ahogado.